¿Tienes una óptica? Entonces seguro que te interesa encontrar a nuevos clientes. Pero claro, no cualquier cliente, sino a personas que vivan muy cerca de donde estás tú, ya que normalmente el principal motivo por el que un consumidor elige una óptica es la cercanía y la confianza. Para ello, te proponemos una estrategia nueva que quizás nunca te habías planteado. Te damos la posibilidad de anunciarte en las webs que suelen visitar tus clientes potenciales de forma sencilla, precisa y económica. Por ejemplo,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 En este apartado debes marcar el área geográfica donde quieres que salgan tus anuncios. Puedes elegir todo el país, varias ciudades, como Madrid o incluso un código postal específico. En tu caso, tiene sentido elegir un código postal, ya que te interesa captar clientes del barrio donde tengas tu óptica. Como ejemplo, vamos a seleccionar un código postal de Madrid. Debes pinchar aquí para segmentar exclusivamente por códigos postales. Ahora puedes elegir todos los medios en los que quieres aparecer. Como solo hemos elegido un código postal, te recomendamos elegir páginas con mucho tráfico, porque si no, no vamos a generar suficientes impresiones. Para hacer una buena elección de páginas web, deberás seleccionar aquellos dominios que pueden resultar interesantes a tu público objetivo. En este caso, tu público objetivo es muy amplio. Un 72% de los españoles padece algún problema visual, por tanto, tu servicio puede interesarle a un gran número de personas y no hace falta que hagas una segmentación concreta. Podemos elegir prensa nacional, prensa local, webs de mujer, familia... Quizás te interesa seleccionar las páginas dependiendo de si tu estrategia consiste en captar a un público más joven o de mediana edad. Entramos en el último paso, en el que tienes que añadir los banners.